Eh, con mucho poder eh, político y económico. Y en ese sentido, invitamos a la magistrada de Marlin a tomar carta en el asunto para que este joven eh, no aparezca en, en mañana o en el día de hoy con un expediente. Quiero poner el conocimiento eh, respecto a la autoridad, en este caso a la magistrada Ismael Yamel Rodríguez, en el sentido de que todo el pueblo de San Francisco de Macorís y el país